Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Daniel Gutiérrez y tengo el gusto de estar acompañado por tres amigos con los cuales vamos a compartir lo que aprendimos en esta semana. Quisiera que, que se presentaran y no me contestaran la pregunta de qué han sentido cuando, cuando los han engañado y se han dado cuenta. Hola, mi nombre es Dana Gutiérrez. Uh, yo creo que el sentimiento más grande o como que lo más que he sentido ha sido decepción.

Decepción. Hola, mi nombre es José Luis Moreno García y yo lo que he sentido es tristeza. ¿Qué tal? Soy Norma Villegas y yo he sentido tristeza también.

Bueno, en la lección de esta semana vamos a aprender un personaje que vivió algo de esto Pero, ¿qué les parece si para empezar, Dara, nos diriges a nosotros? Claro que sí, claro que sí, inclinemos el rostro y oremos Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Muchísimas gracias, Señor, porque una vez estamos reunidos eh, aquí para aprender sobre tu palabra amén. Te quiero pedir, por favor, que hables en nuestros corazones Y nos ayudes a aprender lo que tienes hoy para nosotros sí, Quédate sí, con sí. nosotros, en el nombre de Jesús, amén Amén, amén.

Dana, cuéntame cómo fue lo del nacimiento de... Así de? es. Oh. Bueno, eh, ya estuvimos aprendiendo ¿no? en las lecciones pasadas sobre Abraham, sobre Isaac. Uh -huh. Pero ahora vamos a ver sobre el hijo los hijos de Isaac. Uh -huh. Rebeca se embaraza este, y se da cuenta que tiene dos hijos porque

se la vivían peleando. Imagínense para una mamá embarazada sentir si con un solo bebé ya es bien difícil cuando patean y se mueven. Ahora imagínense con dos y que se están peleando dentro del vientre. Entonces llega un punto en el que Rebeca se harta y que incluso piensa, lo dice en la Biblia, dice que Rebeca pensó si es así. Para qué vivo ¿Para yo? Vivo, sí. O sea, Ya estaba harta al, al grado de pensar que ya no quería seguir viviendo si sus dos hijos iban a seguir peleando dentro de su vientre.

Entonces, consulta a Jehová y Jehová le responde. En el libro de Génesis 25, versículos el versículo 23 dice así: Y Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas.

Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. O sea, Dios le dice desde el Dios principio? le dice desde el principio que el mayor iba a servir al menor. Ok. Es interesante porque ahorita no es como que tenga mucha importancia, importancia. no eso de ser mayor o menor, pero en ese tiempo sí era algo muy trascendente. Era trascendente, pero ¿por qué?

A ver, no. José Luis me estaba platicando precisamente eso. Sí, es interesante porque es importante en el sentido de que el mayor, al tener la primogenitura, tiene la responsabilidad de toda la casa, okay. o sea,

ciertamente algunos tienen herencia, pero él es el responsable de juzgarlo, él es el responsable de guiarlos. Y no había sacerdotes, ¿no? No, él era él sacerdote de la familia. Sacerdote. Espiritualmente, él, él era el encargado de que todos siguieran a Jesús. Y ahí me gusta algo porque es como hoy en día, es el que daba la cara. Si había problema, él tenía que ir a dar la cara. Si tenía que juzgar, él Para juzgaba, él. porque esa era su responsabilidad. Era como el padre...

Sí, de, sí, la sí, de la familia, era la, el sustituto, por eso era el primogénito, era el, el, prim, el primero, el principal. Y en la actualidad también se ve, cuando hay en los países que todavía se maneja con reinos, Ajá, el sí. primogénito es el, es el rey, el, el, el o sea, el con el trono y gobierna. Todos los príncipes, todos los herederos tienen este parte,

pero el que gobierna, el que dirige, el patriarca, es el rey. Entonces ahí podemos ver la importancia de la primogenitura. Ok, y por eso se le llama patriarcas entonces, porque era como es. el padre de esa familia de lo que platicabas. La tribu. De, de la tribu, exacto, de toda esa familia. Y de ahí podemos platicar un poquito de cómo eran estos dos hermanos. Eh, uno de ellos, creo que José Luis también nos iba a platicar un poquito sí. de cómo era, era Jacob. Jacob, es interesante, Jacob era quieto.

Y cuando se refiere a quieto, es a la palabra tam, que se le atribuye también a lo que es a Noé. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 9. Dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, que era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó con Dios. O sea, el carácter de Jacob era un carácter justo, un carácter tranquilo. Uh -huh. Era tam

era pasible. ¿Y cómo y cómo era esa uno? Esa U era más activo, más aventurero, más este dado a, a la obtención de los placeres. Okay. Desde pequeño se va viendo esa

esta diferencia entre uno que era reflexivo, como decía José Luis, eh, tendía la meditación, un espíritu pasible y el otro, la casa, ya desde los oficios sí, que adquirieron, sí. la casa, la aventura, la adrenalina, uh -huh. y donde tristemente la misma Biblia nos revela en Génesis 25, 32, Ajá. que una vez regresando de, de casa, justamente de casar,

Verso 29 dice que guisó Jacob un potaje y cuando Esaú regresaba del campo le pide de comer. Uh -huh. Entonces Jacob le dice, véndeme este día tu primogenitura. Esaú le dijo, me estoy muriendo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y por un plato de lentejas le cede la primogenitura a su hermano. Y eso que, como, por qué sucedió? ¿Qué, qué, por su ¿qué mismo carácter. Eh, pues él obteniendo el placer inmediato.

No pensando en el futuro, él satisfaciendo su, su necesidad inmediata, despreció una, una distinción de tanta trascendencia, tan significativa. Que llega, llega a ser muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, pensando, aplicándolo a nuestros días, yo como estudiante, José Luis, como estudiantes, ¿no? Eh, tengo muchas tareas que hacer.

Pero, pues, es más divertido el, el placer inmediato de agarrar el teléfono una y serie entrar, de Netflix, entrar a una serie. Sí, TikTok. me veo un capítulo, dos capítulos, o entro un ratito a TikTok. Ese placer inmediato me está deteniendo de hacer las tareas que probablemente me van a afectar en mi calificación, que me va a seguir afectando en cosas que no aprendí, que cuando llegue a trabajar, este no voy a poder hacer las cosas bien. O sea, es todo un dominó.

Que por ese placer inmediato pongo en riesgo mi futuro. Exactamente. Sí. y también lo que hizo Jacob al momento de vender, o sea, como querer comprarlo. Él no miraba la importancia de la primogenitura. Pensaba que era algo que se podía cambiar, hacer un, este, un truque, le decimos nosotros. Y eso es peligroso.

Creer que la salvación, creer que las cosas se pueden hacer por trueques. Uh -huh. y, y, a, y aquí también noto algo interesante. De alguna manera, la mamá de Jacob ya le, le había transmitido que él iba a ser el bendecido, por lo que tú nos dijiste sí, al principio. Sí, sí, sí pero, sí. pero él empieza a buscar otras maneras para adquirir eso

que ya tenía la promesa de Dios dio uh -huh. promesa. eso cómo, cómo le suena cómo, cómo se podría eso aplicar a nuestros días cómo se imaginan que, que deberíamos de tener cuidado de, de no sé de no hacer cosas eh, que no son muy buenas para lograr un bien un buen fin sí, por pues el, el, el dicho no de que el fin no justifica a los medios que okay. muy probablemente o muchas veces con las mentiras blancas de que no pasa nada si le miento un ratito como quiera al final las cosas van a salir bien cuando no? estamos haciendo algo mal debemos estar conscientes de que estamos haciendo algo mal okay. y hay un pensador

que dice que no podemos llegar a la meta sin este fracasando ejemplo no podemos hacer trampa para alcanzar un objetivo porque si tú alcanzas ese objetivo con trampa no alcanzaste nada fracasaste en la vida es porque correcto. el tramposo al hacer cosas que ejemplo hasta las tareas en la actualidad uh -huh. me doy copia estoy haciendo trampa

al hacer trampa no estoy aprendiendo. Al no aprender, quizás engañé al profe, pero me autoengañé también a mí. Claro. Porque en la vida futura me va a afectar. Claro. claro. Y de ahí, y eso lo lleva incluso a engañar a su papá.

Sí. y entonces él se disfraza se pone unas pieles por ahí porque ah. su hermano era muy velludo y él era tan velludo como una botella o sea, era muy lampiño, no tenía vellos y entonces engaña a su papá y le roba la primogenitura se enoja a su hermano, ahora sí se enoja a su hermano y tiene que salir huyendo y el castigo de su mamá de su mamita es que, que no la no vuelve a ver. a ver tristemente, tristemente. Pero, pero no se vayan amigos porque esto se sigue poniendo muy interesante, vamos a regresar después del corte

la lección de Betel es que existe una conexión entre el cielo y la tierra y que esta conexión es la escalera de Jacob, que es Dios mismo. Por eso, Jacob toma una de las piedras que había colocado debajo de su cabeza, una piedra que guardaba relación con su extraordinario sueño, y la levantó como un pilar. La palabra hebrea para pilar, Matzeba,

de pie se refiere a la piedra vertical. Muzaf y Nitzaf designan la escalera que se eleva y el dios de pie. Jacob unge la piedra para representar que la consagró como un monumento y así transmitir una lección espiritual. Esta piedra recuerda las lecciones de la escalera de Jacob, la conexión cielo-tierra.

En contraste con el nombre de Babel, que recuerda el vano intento de los hombres que nunca llegaron a la puerta de Dios. Betel asegura que estamos en la casa de Dios. Muchas gracias por seguir con nosotros, amigos. Estamos encontrando una belleza muy interesante en esta historia de este personaje bíblico. En lo que él

va huyendo de su hermano, sucede algo interesante, ¿no, José Luis? ¿Qué le sí, pasa a él? Es interesante porque él tiene un sueño. Cansado, descansa y tiene una visión de cómo una escalera conecta con la tierra. y a Con el me... cielo, el cielo Ajá. con la tierra. Ajá. A mí me gusta esa parte porque en el libro de Génesis, capítulo 28, en el verso 22, dice Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dé el diezmo apartaré para ti. Cuando...

Jacob dice eso, dice, Señor, tú vienes hacia mí, tú desciendes a mí, yo no tengo que ir hacia ti, a ti, tú me das todo. Entonces de eso que tú me das, yo te devuelvo a ti el 10% y lo da porque él recibe esa gracia de Dios, uh -huh. entiende esa gracia y eso es lo bonito.

De cuando nosotros comprendemos lo que el Señor nos da. Amén. Ok, quiere decir que el hilo conductor que encontramos en toda la Biblia y todo lo que hemos leído hasta ahora es el, es la gracia uh -huh. de Dios. Uh -huh. Nosotros no merecemos nada, todo es un regalo de Dios. Ajá. Y entonces podemos estar confiados de que eh, Él nos puede dar paz, porque lo que necesitaba me imagino era la paz de Dios, ¿no? Estaba en medio de un conflicto y acababa de salir huyendo y bueno, Él tiene esa visión donde Dios le regresa, le regresa la paz. De aquí...

¿Podemos platicar qué sigue de la historia? Y ahí quisiera ir con Dana y con Norma acerca de, de a dónde llega y qué es lo que sucede. Empezamos. ¿Con la palabra No, Tú, tú okay. Dana, platicanos. Bueno, este Jacob lleva, llega con Labán, este, que era su familiar, era pariente suyo. Y llega, recuerdo, es el pozo, ¿verdad? Que llega con el pozo. La historia la encontramos en el capítulo 29. Uh -huh. este, entonces, llega buscando, llega al pozo, tiene mucha sed...

Entonces justo viene llegando Raquel, la hija de Labán. Él venía buscando a Labán porque venía buscando refugio. Uh -huh. Entonces le dicen, ay, pues sabes qué, le empieza a preguntar por él y la gente que estaba ahí alrededor le dice, ah, pues ahí viene su hija que es pastora. Entonces ve a Raquel, una mujer que dice el hermano Elena, no, que tenía un hermoso parecer, una muchacha muy bonita, y llega y le da agua a él y le da agua a este... Sí, le, le da agua a él, perdón. Entonces Jacob queda...

Enamorado, enamorado de ella. Flechado. Así, súper flechado con, con Raquel. Entonces llega hacia Laván, con Laván, y le dice: ¿Sabes qué? Este, pues me quiero casar con tu hija. Entonces Laván dice: Pues sí, te la doy, pero trabaja siete años por ella. Uh -huh. Y es que empieza a trabajar. Sí, le parecen pocos. Pero <risa> lamentablemente cuando cumple.

Con su parte, en lugar de recibir a Raquel, a la que amaba, pues recibe a la mayor, porque será la costumbre. Lo engaña. Lo engaña y él se siente frustrado. Y ahí donde dice, me has engañado, se da cuenta que la mentira produce dolor. Uh -huh. okay. Así como lo había hecho antes. Ah, ¿sí? Le dice, trabajame otra semana, otros siete años, y te Ajá. doy a, a Raquel. Y pues Jacob...

Se le aplica la ley del talión, ¿verdad? Sin, sin que lo supiera la le aplica. Vemos en la Biblia, quisiera puntualizar esto, como pues Lea eh, no era amada por Jacob. Uh -huh. Su papá la da sin que se le pida a ella la opinión. Uh -huh. Pero la Biblia nos muestra en el Génesis 29, 31, cómo

para Dios todos somos importantes y dice, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. En cambio, Raquel era estéril. Concibió Lea y le puso por nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. A mí me llena de fortaleza esta, esta forma como Dios ve que Lea es menospreciada y, y me revela que aquí no hay protagonistas. Para Dios somos, todos somos importantes y valiosos y

atiende nuestra necesidad oportuna. Y que muchas veces se nos olvida que Lea existe en la historia, ¿no? Uh -huh. Normalmente escuchamos la historia como, la ¡ay, pobrecito! ajá. Pobrecito Jacob, que lo engañaron Entendido. y le dieron a la otra hermana, pero pues al final pudo tener a Raquel y su historia de amor. Pero ¿y Lea? O sea, como mujer, saber que tu marido no te ama y que se tiene tiene que estar contigo por obligación, sí. tenía que dormir con ella por obligación,

entonces, qué feo para Lea estar en una casa en donde ella no se sentía para nada amada. Y sin embargo, como nos dijo Normita, nos leyó, Dios la bendice, y la bendice de una manera muy interesante. Primero, eh, eh, con, con el primer hijo que nos mencionaba, y luego viene otro, y, de, y finalmente, o no finalmente, sino también como parte de los hijos, es eh, Levi, uno de sus hijos, y Judá.

Perdón. Y Judá es Judá les debe de sonar a nuestros nuestros queridos amigos que nos están acompañando. Hay una frase de que cuando se refiere a Jesús un, un título o una manera de referirse a Jesús como el león de la tribu de Judá, uh -huh. porque Judá viene de la descendencia de, de... Sí, de, de, de Judá. Sí, Entonces sí. de ahí viene viene Jesús de ese de ese linaje. Y pero qué sucede con los hijos? Síganos contando. A la, mí la me parece muy interesante porque la Biblia nos da a entender, ¿no?

Que yo me imagino, estoy mm, casi segura, que Raquel estaba acostumbrada a la atención, sí. siendo la hermana bonita, la hermana menor, la, la era amada. la que está, la amada. La amada. Entonces, ella estaba acostumbrada como que es lo que yo me imagino, ¿no? Que ella estaba acostumbrada a tener lo que ella lo que ella quería. Y ve que su hermana empieza a tener hijos. Entonces, Raquel le reclama a Jacob en el versículo 2, no es cierto, el primer versículo del capítulo 30.

Dice, al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Sí. Entonces Jacob le contesta, ¿Qué, yo, ¿yo qué tengo que ver? Yo no soy <risa> Dios, yo no te puedo dar claro. hijos sí. Entonces, Raquel empieza con lo de las siervas. Mm. Le dice, pues si yo no te puedo dar hijas, te doy a mi sierva Vila.

Y llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré hijos de ella Entonces empieza, cuando ella le da hijos con su sierva, Lea ve que ella le está dando hijos con su sierva Y ella también le da su sierva para que le siga dando hijos Y entonces ahí es en donde empieza a crecer la familia con los hijos de las siervas y los hijos de Lea

Ok, y entonces estamos viendo cómo en la era importante para el, en esos tiempos que tuvieran la mayor cantidad de hijos. De hecho, era importante también hasta hace poco tiempo ¿no? en nuestro, en nuestra época, donde no sé, eh, familias que tuvieron siete hijos, diez, diez hijos, doce hijos. En ese tiempo era muy importante porque era finalmente fuerza de trabajo

entonces era bien visto ante la sociedad el tener hijos y especialmente hijos varones ¿no? Eh, y entonces eh, Jacob se llena digamos de hijos que luego van a, a protagonizar una historia muy bonita que veremos más adelante, ustedes no deben de dejar de ver los episodios que van a, a, a venir a continuación pero aquí yo quisiera eh, consultar al experto porque hay una pregunta muy interesante que le vamos a lanzar al experto en este, en este momento, dice la pregunta

durante este estudio podemos observar el carácter de Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, Labán, Raquel y Lea. Y en estas historias encontramos todas las mentiras y los engaños cometidos. ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza humana en general y sobre la gracia de Dios?

Nosotros en las Sagradas Escrituras y de manera específica aquí en el libro de Génesis encontramos la historia de varios personajes muy interesantes como Isaac, Rebeca, Jacob, Saúl, Abán, Raquel, Lea. Y en todas estas historias básicamente encontramos el, el, el engaño, la mentira. Y entonces algunas personas han tratado de justificar esto diciendo, ¿saben qué? Pues en la Biblia se menciona que algunos de los grandes personajes mintieron.

Lo que nosotros tenemos que aceptar es que Dios nunca aceptará la mentira, porque el padre de la mentira es el diablo. Eso es lo primero que tenemos que aceptar en justamente esto que está aquí. En segundo lugar, nosotros tenemos que recordar que muchas de estas personas estaban conociendo a Dios. No conocían a Dios como nosotros lo conocemos. Nosotros tenemos todo el mensaje de las Sagradas Escrituras. Ellos no tenían nada escrito como para poder decir, ¿sabes qué? Dios nos dio un mensaje. Nosotros ya sabemos que Dios odia la mentira, ama al pecador,

por eso es que tenemos que recordar que muchas personas pueden mentir y no necesariamente esto estará de acuerdo con Dios. Muchas personas podrán engañar y no necesariamente esto está acorde con lo que Dios desea. Lo que Dios espera es que toda persona que se ha convertido por el poder y la gracia de Dios sea una nueva criatura y que si algún, en algún momento de su vida, y conste, estoy diciéndolo aquí bien enfático,

y si en algún momento de su vida miente, pueda recordar que hay perdón. Por eso es que cuando nosotros vemos el caso de Jacob, eh, Jacob se significaba su nombre engañador, pero se le cambia por Israel.

Aquel que venció en otras palabras, venció donde siempre había tenido problemas, quieren mentir y ahora se convierte en una persona distinta, una nueva, una nueva criatura para la honra y la gloria del cielo. Eso es lo que Dios espera, por eso es que, ¿qué nos enseña? La naturaleza humana nos enseña, podemos fallar, podemos caer, pero la gracia de Dios siempre está dispuesta a levantarnos, a perdonar nuestros pecados y a de nosotros personas diferentes, hijos del reino de los cielos.

Muchas gracias a nuestro experto, el Pastor López, por esta interesante respuesta que nos deja reflexionando acerca del amor de Dios y que no debemos de juzgar, porque muchas veces juzgamos a las personas de esos tiempos pensando que nosotros somos mejores cuando nosotros somos igual o peor, porque ellos tenían menos luz, como nos dijo el experto. Sí. Nosotros tenemos la palabra de Dios ya, ya aquí escrita y ellos no la tenían de esa forma. Pero bueno, tenemos que avanzar con la historia y entonces eh, a, a Jacob le, va, le empieza a ir muy bien.

Bien, uh -huh. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué siguió trabajando ahí, José Luis? ¿Por qué? ¿Por qué siguió con el suegro trabajándole tanto tiempo? Por, por dos razones, al menos yo encuentro dos razones La primera es porque vemos que el temperamento de Jacob, o sea, Jacob era una persona sumisa, tranquila, apacible podemos decir

entonces, pues él no, él aguantaba, él tenía todo ese aguante de que, ah, me decía, lloraba un ratito, soportaba y seguía su camino. Era de aguante. Lo segundo es porque tenía miedo de volver a, su a ver a su hermano. Uh -huh. Imagínese, vengo huyendo de mi hermano y tengo que volver a ver a mi hermano. Y el, el hermano que era cazador, por si se nos ha olvidado, eh? o sea, sabía cómo matar. Era <risa> miedo. Era, era que, <risa> sí. Entonces, es por esas dos razones, Jacob no se iba de su pariente, a pesar de todo lo que estaba padeciendo.

Ok, Dana también nos quería platicar pero de esto. Es, es interesante porque él sabía lo que se iba a enfrentar si se iba, uh -huh. pero se le estaba empezando a poner difícil a Cambria. ¿Por donde qué? qué? ¿Qué le pasó? Él empieza a progresar, ¿no? Con las tretas que hace con, con Labán, este, él empieza a crecer. Uh -huh. Su ganado, ya tenía su familia grande.

Qué Entonces, ya se le estaba empezando a poner difícil en donde le estaba. Qué agonía tan grande para Jacob, imagínense. Sí. Ya ahí sí. donde estaban la presión. Y luego saber que al irse, se iba a encontrar con sí. su hermano. Y no solo eso. Y allí interviene Dios. Y no solo eso, decir que

le estoy robando, si el pobre ha trabajado más que todos ellos, gratuitamente solamente ah, para, sí. Sí. para los, las esposas que tiene, para el pan que le estaban dando, y todavía tienen la de decir, nos está robando sí. es como... Sí, sí. Y, y, y él trabaja bastante, y entonces le, le dice le dice a, a la van oye, ¿sabes qué? pues yo creo que ya es momento se, se preocupa por, por, por, él, por lo que acaba de decir José Luis él no tiene recursos en cierto sentido, propios, y con su familia él se quiere regresar a su tierra, pero es es Dios también que le dice, sí. ¿O que

¿cómo? Tú estabas, tenés un texto sí, por aquí. en el capítulo 31, en el verso 13 Dice Yo soy el Dios de Betel En donde tú ungiste la piedra Y donde me hiciste un voto Levántate ahora y sala de esta tierra vuélvete a la tierra donde naciste Ahora viene la palabra de Dios Y le dice El Dios con el cual tú hiciste voto Es el mismo que te va a guiar no, Sal no. Se lo, El Señor siempre cuando dice Sal

es porque llevas la seguridad de que llevas esa bendición de él. Amén. Claro. ¿A qué personaje les recuerda que Dios le dijo también que se saliera ya de ahí?

pues Abraham claro, claro, vete de tu tierra y ya con esa seguridad que Dios va adelante tuyo, entonces puedes... no importa lo que venga a, a continuación y, uh, Jacob le dice a Abraham, bueno ya es momento, recibe el llamado de Dios, ya es momento, dime cómo te pago, le dice el suegro, y entonces ahí hacen un acuerdo y Dios lo prospera y lo prospera y lo prospera, ahí hay otra enseñanza también, Dios nos prospera cuando nosotros confiamos en él, Amén. y hay un plan especial para nosotros, es algo que nosotros

no debemos de olvidar. De aquí, a, podemos platicar que había había un había sido un rodeo, dice, muy largo para Jacob, quien originalmente se había ido de su casa con un propósito, o un doble propósito, se había, en resumen, se había

había huido de esa U, pero también había ido a buscar esposa, porque recordemos que su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vete a buscar a esposa, no de aquí, sino allá con mi parentela, gente que, que, que crea en el mismo Dios y demás, sí. y, y, y había tenido que trabajar durante mucho tiempo para poder... Eh,

estar lejos de, de, de su hermano, ¿no? 14 años. Este, tenemos que hacer un resumen de esto. Entonces Dios ya se le reveló a Jacob como el Dios de Betel. Betel es un, uno de los nombres de Dios, ¿no? Hay varios... varios

varias referencias al nombre de Dios aquí, él, la terminación él, él, tiene que ver con Dios, entonces hay iglesias de hecho que se llaman así Betel, porque es un significado muy bonito, la casa de Dios, casa de Dios. y entonces con esas palabras eh, nosotros sabemos que Dios siempre lo estaba acompañando, pero bueno, tenemos que concluir, tenemos que, eh, que ver qué aprendimos de esta lección, ¿hay algún texto que nos quieras compartir Normita de, de lo que viene de esta lección?

Sí, viendo la forma como Jacob se quiere apropiar de la primogenitura y redunda en mucho dolor para él y sus amados. Miren, la señora, la escritora Elena de White, en comentario bíblico adventista, aparece un párrafo muy bueno que dice, Jacob pensó lograr el derecho a la primogenitura mediante el engaño, pero se chasqueó, pensó que había perdido todo

su relación con Dios, su hogar y todo lo demás. Y allí estaba como un fugitivo frustrado. ¿Pero qué hizo Dios? Lo contempló en su condición desesperada, dio su desengaño y vio que habían en él elementos que redundarían para gloria de Dios

la gracia interviniendo y es una garantía para mí también que claro. a pesar de mis hierros, de mis fallas ahí viene la gracia para esos, esas características que yo misma no veo o que no vemos Él las puede redundar para bien y para gloria de Él Amén. y qué bonito saber ¿no? que Dios siempre tiene un plan, Amén. somos humanos nos vamos nos a equivocar equivocamos. Sí, pero si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, Él va a encontrar la manera de que lleguemos

a la meta final, que Amén. es lo que se ha, se ha contado muchas muchas veces esa analogía, ¿no? Del GPS, por ejemplo, uh -huh. cuando te vuelve a enrutar, que tú sí. tienes que llegar a algún lado y te metiste por una calle que no era, el GPS busca la manera de que con ese camino en el que te metiste sí. volverte a llevar, a donde, tienes que llevar a donde tienes que llegar, ¿no? Entonces Dios, a pesar de nuestros errores, sabe trabajar con eso para que al final podamos llevar y podamos Amén. llegar a, al destino final. Amén. La forma en que moldea nuestro carácter.

Bajo nuestros propios errores, sí. o sea, toma los errores y hace algo bonito de ellos, sí. no nos deja a la deriva, lo hizo con Jacob muy, de una forma muy, muy bonita, André. salió sin nada

vuelve con todo. Amén. Amén. Amén. Pues yo creo que todos nos quedamos con esa lección, el hilo conductor definitivamente es la gracia de Dios sí. y vamos, vamos a invitar a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando para que ellos también eh, se interesen en estudiar la Biblia, en estudiar el libro de Génesis si nunca han tenido la oportunidad de leerlo, los invitamos para que lo lean, hay historias fascinantes, hay una historia muy especial después de la de Jacob, un descendiente de Jacob que vamos a estudiar más adelante que está muy interesante, se han hecho hasta películas

de, este, de, esta, de estas historias, porque le llama mucho la atención la, la, el, el poder que tiene Dios para cambiar Amén. las vidas y darle un sentido a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.